Hola, te doy la bienvenida a otro video más. En este canal encontrarás información sobre cómo dejar de ser flaco y de aspecto débil a construir un cuerpo fuerte y atractivo soy fernando guido el de la foto y en este video quiero enseñarte cómo desarrollar masa muscular especial para ectomorfos solamente tienes que seguir algunas reglas básicas de la construcción de músculos para ectomorfos también conocidos como personas con dificultad para ganar peso el cuerpo ectomorfo quema calorías a un ritmo muy rápido es por eso que es importante prestar mucha atención a la dieta esto quiere decir que hay que ser cuidadosos con el tipo de alimentos que comemos. La clave para subir de peso está en ingerir más calorías de las que se quema en el día y consumir al menos un gramo de proteína por kilo de tu peso corporal. La siguiente regla es realizar ejercicios para los músculos grandes como el press de banca, sentadillas, peso muerto, entre otros. La razón de esto es porque estos ejercicios trabajan varios grupos musculares a la vez, por lo que se trabaja varios grupos musculares, logrando un mayor crecimiento muscular a la vez utilizar el método progresivo de sobrecarga. El descanso es otro factor muy importante para construir nuevo músculo. No pienses ni por un segundo que pasar varias horas en el gimnasio vas a ser más grande. La verdad del asunto es que solamente se debe entrenar como un máximo de cuatro veces por semana y los entrenamientos no deben durar más de una hora. Los músculos no crecen cuando los estás entrenando en el gimnasio, los músculos crecen cuando están en estado de reposo. Ahora, presta mucha atención. Si bien estos consejos son efectivos para construir músculos y aumentar de peso, necesitas descubrir lo que deben hacer los flacos para superar la peor genética del mundo. Estás a punto de descubrir las razones por las que no logras construir músculos y aumentar de peso, especialmente si no estás dotado genéticamente. No olvides darme un like y comparte el video si te gustó. Si tienes algún comentario o pregunta relacionada con este video, escríbela aquí debajo que lo responderé lo más pronto posible. Por tu éxito a lograr el cuerpo que deseas, me despido y nos vemos en un próximo nuevo video.